Si Eren miraba la conversación de Grisha y Frieda en el arco de la insurrección Pedido por Eren viajer ¿Qué pasaría si Eren viera la conversación entre Grisha y Frida en el arco de la historia en la temporada 3, parte 1? Y también ver su yo futurista Me refiero al momento en que Historia y su padre lo tocan en la temporada 3, parte 1 Quiero decir, ¿Qué pasaría si en ese momento viera cómo él mismo le dijo a su padre que matara a la familia Historia? Porque cuando los dos lo tocaron, no lo vio completo pero en este punto de la historia va a ser diferente. Todo inicia cuando Rod y su hija tocan a la espalda de Eren, Eren entonces ve los recuerdos de su padre. Grisa, quien fue a los Reyes pidiendo que, como reina de los Eldianos, extermine a los titanes, que lo haga por su esposa y por su hijo, Frieda, pasó de tener ojos verdes a tener ojos morados y le dijo no. Grisa saca un cuchillo listo para transformarse, pero no se transformó, soltó el cuchillo, los Reyes estaban huyendo menos Frieda que estaba a punto de morderse. Grisa exclama, yo soy doctor, yo no mato gente, yo salvo gente cuando el fantasma de Eren del futuro le dice, ¿qué haces cobarde? Grisa sabiendo que su hijo es futuro se respondería a sí mismo que el atac Titan tiene la super habilidad de ver el futuro y él se vio matando a los Reyes y dando el poder a Eren, el fantasma de Eren del futuro le diría que recuerde a Fai y sus compañeros revolucionarios. Grisa recordando por qué llegó se convirtió en titán y se comió a Frieda, luego mató a los reyes, dejando ir a propósito a Rod. Luego de salir de su titán le pediría perdón al fantasma de seque del futuro por ser un mal padre diciéndole que vio el futuro y Eren será la perdición del mundo y debe detenerlo. Eren despierta. Las cosas pasan de manera similar cuando Kenny le quita la cosa de la boca a Eren, si Eren supiera la verdad en ese momento, simplemente se convertiría en titán después de saber que simplemente se convertiría en un titán. La hija de Rod Reis en reacción se convertiría en titán mega colosal. Matando a Rod y a todos los presentes, salvo Eren que quedaría aplastado entre las rocas y sin nadie que le diera el suero. Levi, mi casa y los demás morirían. Sobreviviendo a Armin y Ange que estaban afuera de la cueva con explosivos en la boca, matan a la hija de Rod que se había convertido en titán. Darius Akey se nombra gobernador. Eren se muestra con un constante estrés provocado por saber que en el futuro él se haría malo y con su simple acción ya haber matado a varios seres queridos, no haber podido salvar ni a mi casa ni a Historia. Luego sería hora de ir a Shingan China. Ocurriendo de manera similar la primera parte, solo que sin Levi, su Kors que se enfrentaba al titán bestia morirían por completo. Y sin Mikasa, Jin, Connie y Sasa, no habrían vencido al titán armadura cuando se levantó por lo que Eren podría haber vencido al titán colosal, muriendo Armin en el proceso ya que no tendrían el suero de Kenney, pero Reiner aprovecharía que Eren está recién salido de su titán para capturarlo y así lo habrían vencido, tras aquella batalla. Sé que ordenaría volver sin Annie a Marley, en el viaje en barco, Sé que dialoga con Eren. Eren lo reconoce del recuerdo y le dice: Tú eres Sé que, Sé que se sorprende, vaya, veo que me reconoces, hermano. Eren se enoja de que la profecía fuese real le pregunta la verdad y Seke le dice subversión de los hechos, al llegar a Marley, los guerreros presentan a Eren como el titán fundador, y los reyes de Marley lo preparan para ser devorado por alguno de ellos, Eren se hace el que entiende a Seke, pareciendo que los hermanos se habían hecho amigos, Seke le cuenta a Eren el plan eutanasia y el día que supuestamente Eren sería devorado, Seke se cuela en su prisión y lo toca, entrando los dos hermanos a los caminos invisibles, solo que Seke está en Encadenado por la voluntad de Carl Fritz. Eren aprovecha eso para entrar a sus memorias y causar su propia tragedia, saliendo de sus recuerdos, sé que no puede hacer nada porque está encadenado. Recordemos que en la historia original sé que se soltó las cadenas porque pasó meses en los caminos invisibles, en lo que Eren se regeneraba. Así que Eren usa a Inmir Fritz para que provoque el retumbar de la tierra, y dando un aviso a todos los eldianos del mundo. Tras eso, las familia Tibur baja abajo para comerse a Eren, pero Eren les dice que comérselo no arreglará nada. Entró a los caminos invisibles y convenció a Ymir Fritz de que no obedezca a nadie además de él, así que a menos que hagan lo que él pida, no se detendrá el retumbar de la tierra, mientras que en las murallas, han recuperado Shinganchina a fruto de la batalla, volviendo Flosh como único sobreviviente, después de días destruyendo sótanos de cada casa, encontró el sótano de la casa de Eren y los diarios dando la verdad, cuando se descubrió la verdad. Y cuando Eren dio el aviso entró en pánico y Annie salió de su cristal, debilitada a duras penas caminando, de esa manera una vez que se ve el futuro, el futuro es inevitable, en los caminos son opciones que pasará en la siguiente parte. Escríbelo en los comentarios, por el momento no hay más manga que adaptar. Adiós. Tras la presencia de Levi, que huye, convierten a Armin en titán, le dan a Bertolt para que se lo coma, y leen los diarios, ya con eso se complementa toda la historia y Eren besa la mano de historia esperando ver más del futuro, viendo más detalles van a recuperar Shingan China y la misma estrategia, hasta la parte donde que va a intentar salvar a Bertolt, donde Eren lo reconoce del recuerdo y le dice, tú eres sé que se sorprende, vaya, veo que me reconoces, hermano. Eren se enoja de que la profecía fuese real da ¿Nah?